miércoles de la semana 28 del tiempo ordinario del evangelio según san lucas capítulo 11 versículo del 42 al 46 en aquel tiempo jesús dijo Ay de ustedes fariseos porque pagan diezmo hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras pero se olvidan de la justicia y del amor de dios esto deberían practicar sin descuidar aquello hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasan la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Hoy escuchamos tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los doctores de la ley, que lo buscaron metiéndose en la conversación. Primero pagan los diezmos hasta de la verdura más barata, pero luego descuidan lo principal, el derecho y el amor de Dios. Es decir, les echa en cara el interés minucioso en el cumplimiento de cosas sin importancia, al tiempo que ni se fijan en lo más fundamental, como es la justicia y el amor de Dios. Segundo, les encantan los asientos de honor. Les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Es decir, les echen cara la vanidad, el querer ser siempre el centro y que la gente los admire y reverencia. Tercero, son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta.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 Gusano. Por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay corrupción. Y cuarto, abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con el, la punta del dedo. La observancia de los rituales religiosos tienen el peligro o el afecto de tranquilizar las conciencias más sucias. Es siempre imprescindible discernir qué llevamos de hipócritas en nuestras vidas. Podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás y permisivos con nosotros mismos. La ley tiene como único fin ayudarnos a vivir de acuerdo al amor. Cada uno de los mandamientos expresa el deseo de Dios y de que el hombre crezca y madure en el amor. Sin embargo, cuando la ley se convierte en fin en sí misma, deja de expresar el deseo del legislador y se convierte en un yugo difícil de llevar. Peor aún cuando nosotros mismos nos convertimos en los legisladores para hacer una ley a nuestra medida y necesidades. Si tú cumples la ley solo porque es la ley, por miedo al castigo, eres todavía un esclavo de la ley pero si tú lo cumples porque en ella descubres un camino para crecer en el amor, tu vida se abre hacia la felicidad perfecta. Que el Señor los bendiga.